¿Qué resulta, cómo lo completan cogiendo prestado, por eso es que el país cuando Danilo Medina porque hay que decirlo que ese, ese déficit y ese endeudamiento comenzó del 2008 para acá cuando Leonel Fernández, ahí fue que comenzó a deficificar el faltante del presupuesto del 2008 para acá pero se acentuó con Danilo Medina que oigan esto, la deuda pública, o sea la deuda general y eh, eh, que incluye la deuda interna y la deuda externa ascendía a 18 mil millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto está eso en siete años? En 45 mil millones de dólares, señores. Eso es un país hipotecado prácticamente. ¿Usted se imagina si en su caso usted gana 20 mil pesos y gasta 30 mil? ¿Qué le espera? Pues así está este país ahora mismo. Buena tarde. Buena tarde, Omar. Sí, bien. De no vi hermano. Sí, dígame, adelante. Bien decirle tres cosas lo más breve posible eh, primero felicitarlo es usted un excelente analista gracias y sobre esa encuesta Galo recuerde que también en las primarias de PLD dijo la única encuesta que dio a Gonzalo Castillo y Leonel Fernández empatados Empatado, sí. otra cosa es que lamentablemente el pueblo es quien pagará los platos rotos pues Danilo Medina con la deuda pública y quiere quedarse en el poder a cuesta de dinero Ojalá que todo después despierte pronto y reclame sus derechos Gracias hermano. Gracias a usted también Miren señores, esto es vergonzoso Por eso es que aquí tiene que producirse un cambio de modelo No solamente de persona Oiga doctor Peralta y oigan amigos televidentes En 60 años Que va de la muerte de Trujillo 60 años el promedio de los cursos, oigan esto, esto, esto es para, para echarlo para atrás, era, en el, eh, o sea, el, el promedio de los habitantes que habían aquí, cursaban eh, 2.5 cursos, es decir, llegaban al segundo de la primaria. Y ustedes saben, en 60 años, con todos esos recursos invertidos y con toda esa propaganda de que se vaya a la escuela, que se estudie, 5.6. O sea que este es un país de analfabetas Este es un país que tanta porquería que se habla Y por eso quedamos tan atrasados en todas las evaluaciones internacionales Este es un país de analfabetas Ese es un tema que yo mañana lo voy a abundar más Porque eso da pena y llora ante la presencia de Dios Cuando hacen el promedio de los que estudian en este país eh, Llegan a quinto curso Oigan eso, a quinto curso Ese es el promedio de estudios, o sea, una, una calamidad pública Y como un país así No se va a dejar joder De estos políticos tramposos y farsantes ¿Cómo un país así de analfabetas Y de, y de gente que no piensa Porque es que no hay estudio? Lo que tenemos es una partida de analfabetas en este país Vamos con esta llamada para irnos a la pausa Y hablar de medicina Porque cuando uno ve cosas así La impotencia se apodera de uno, señores La impotencia esta gente hablando tanto disparate. Y este país rico, con tierra buena, y miren, un grupo de analfabetos lo que tenemos aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buena. Hello, buena tarde. Eso que usted está diciendo es una lógica. Porque eh, esta gente ha acabado con este país, lo Esta gente, esta gente toda la diablura y el gobierno más corrupto que puede haber de la del mundo. Es Danilo Medina. Así es. Porque él eh, eh, eh, eh, eh, le lleva a Leonel, pero mucho más, son iguales pero no, no, le lleva. Ni, ni Buenaventura va, porque ahora en esa encuesta casi el 100% dice que este el gobierno más corrupto. Ni Buenaventura va, ni Pedro Santana. Una cosa increíble, señores. Bueno, vamos a recordarle que llegamos gracias a la Junta Distrital de La Peña, haciendo una gran labor. Le tengo unas informaciones, pero es a partir de mañana. Sobre una auditoría de la Junta Distrital de Cenoví, señores. ¿Qué, qué diablura? No, no, lo que, lo que está ocurriendo ahí, señores, es una cosa terrible. Si ese muchacho no cae preso, porque di si que lo tienen de candidato para protegerlo, si ese muchacho de Cenoví no cae preso, Ve, mira, yo, yo hasta un San Antonio iba a echar cuando vi eso. Miren, eh, entonces mañana yo les voy a hablar de eso. La diablura que ese tipo ha hecho y que está haciendo en esa junta distrital. <risa> mira. Pero esto es increíble esta vaina, muerto. Aquí no hay consecuencia. Oye, no, pero eso no tiene madre.